Hola, estamos acá en Geometry Ash Y hoy como ven en el título Vamos a analizar el gameplay de Cataclysm Y bueno, vamos a ver cómo, cómo voy un poco con el nivel Porque llevo bastante sin decir nada Y, y, y hice bastantes cosas Vamos a, en este, en, en este video vamos a repasar un poco las partes más difíciles Las que a mí se me hace más difíciles Y luego voy a mostrar algunos progresos que hice Ya, ya van a ver, pero bueno Ok, acá estamos en una copia de Cataclysm eh, Igual, idéntica y bueno, vamos a repasar las partes difíciles Ok, la primera parte difícil está acá, que de hecho para mí es la parte más complicada El wave del inicio Este wave es jodidísimo, yo lo conseguí pasármelo de así de corrido Pero me costó unos 500 intentos y una hora O sea, es, es complicado pasarse esto, la verdad, Bast bastante difícil Yo creo que toda la dificultad de Catacliss está concentrada acá, pero bueno eh, no vamos a intentar pasarlo ahora Porque no quiero estar otra hora grabando Y me falta mucho practicar Pero vamos a hacer hacerlo así onda De, de atrozos Lo primero Vamos a intentar hacernos de acá Hasta... Acá A ver, a ver si me sale A ver Hasta, hasta el portal ese mini Bueno, ahí, llegué, ahí casi llegó, para Eso, eso es lo que quería hacer Ahora me salió Ahora me está saliendo Pero bueno Hacer esto ya es complicado Porque esas subidas Son difíciles Pero esto, lo que viene acá Esta parte Es... Para mí la más complicada de todo el nivel O sea, sobre todo sobre todo Que acá tenemos que hacerlo tres veces Y luego tenemos que pasar por acá Acá muere una banda Acá, o sea, se si fijaron en práctica En el video ese que hice de la práctica Acá pasé de hacer, creo que de intento tres Hasta el intento 50 y cuarenta y pico Algo así, morí unas 40 veces acá Pero bueno A ver, vamos a intentar pasarnos esta parte Que dudo que me salga Pero vamos a intentarlo Ok, bueno, eso es lo que quería hacer. Quería pasar por ahí. Después me morí, pero bueno, no pasa nada. Ok, y luego tenemos este portal mini de acá. O sea, este portal mini y esta subida. Vamos a intentar hacerla, a ver. Vamos a poner esto acá y vamos a ver si me sale. Para que tengo que poner el wave, ¿no? Claro. A ver. por qué pongo copy paste? Bueno, a ver. Ah, what? Me salió, ok, muy bien, muy bien. Ahora, ahora ya no me sale. Enganchalo jodido, pero. Ahí va, listo. A ver, Hasta donde llego. Ok, no, no, no, ok Ahora tenemos Esta nave Ahora tenemos esta nave Que en sí no es tan complicada como parece Yo antes lo veía y decía esto es, esto es imposible Pero no es tan difícil No es tan difícil el lado del wave, por lo menos Vamos a ver si me sale a la primera A ver Ok, a ver Ahí está, ahí me sale la primera Ok Luego tenemos este wave, Que vamos a ver si lo a hacer otra vez para. Ok, bueno, casi Ok, listo Ok, ya no salió eh, Luego lo que viene después Es un poco más relajado Este wave no es tan difícil eh, Se pasa Luego tenemos esta bola Que si se fijaron Me la hice toda la primera En la práctica Me hice desde acá Me hice todo hasta acá Me salió la primera Y luego Lo siguiente difícil Es esto Es esta nave Vamos a poner un star en el UFO Porque Porque así de paso Lo practicamos un poco De hecho vamos a poner Un poco más atrás Pero esto ¿Esto pasa por acá? No sé si se recuerdan del, super, del 66% de Super que Esa nave jodida que siempre perdía Bueno, esto es igual o peor Porque voy a, me va a costar bastante llegar hasta acá Y cuando llegue voy a morir bastante Lo, lo sé, pero bueno Este UFO no, no, no o sea, asusta, pero... No es, no es tanto, lo jodido es pasar por ahí. Que ahora me salió. para ahora, vamos a apretar. Ahora me salió, pero no me va a volver a salir. Claro, y si por si fuera poco, luego tenemos estas orbes que no es que simplemente tengo que darle este, Después tengo que seguir apretando para que llegue al, al, al techo, ¿no? Vamos a, ver, vamos a ver si me sale. Vamos a intentarlo otra vez. Bueno, no importa eh, no me, Ya me había salido antes Así que no, no, no hay por qué hacerlo otra vez Pero bueno La cosa es que acá me va a joder bastante la vida Luego este cubo eh, Lo jodido no es esta parte Sino esta parte de acá Que tengo que hacer bastante clics bastante seguidos Y sobre todo Tengo que mantenerlos muy poquito Bien Yo, puedo, yo tengo que poner esto acá a ver, vamos a ver Si me engacho en, en, en, en, en, en esta parte A ver ¿Ven? Tengo que hacer clics como muy, muy cortitos y muchos y, y, y muy rápidos Porque tengo que enganchar bien las orbes Pero si sigo man, eh, manteniendo, salta y me muero Ahí va Y bueno, a partir de acá A partir de acá Llegamos a este punto al 48% El gameplay se pone un poquito más ligero, un poquito más fácil No es tan difícil, no hay tantas partes jodidas de hecho, como vieron, me salí este cubo a la primera. Vamos a intentarlo, a ver si me sale otra vez a la primera. Ahí va. Ok. Luego tenemos esta bola que es, es de memoria. Es memoria, no no no no es mucho otra cosa. Es memoria, te la aprendes y listo. No, no hay, hay mucha complicación. Vamos a, poner, vamos a vamos a practicarla. Aunque no sé si es necesario, porque como digo, no es una parte tan complicada. Lo siguiente complicado es esta nave. Que, a ver, como digo, no es tan complicado como el resto del, del, del nivel... Pero al haber llegado acá los nervios y todo me ponen jodido. Esta parte más que nada de strike flying, de mantener la nave muy recta. A ver, vamos, a ver, vamos a ver, vamos a ver si me sale. Tengo que mantener. Tengo que. Encima, no solo mantener la nave recta, sino que a veces tengo que hacer unas pequeñas subidas y bajadas. Que son un poco engañosas. Esa parte, sobre todo. Y luego esta parte es un poco rara Porque antes esto estaba más esto estaba más fácil Pero lo, lo buffearon con la nueva versión de Cataclysm. Porque yo conocía la antigua Yo estaba por hacer la versión antigua Pero no, mejor hago la nueva que es la que, la, que la que es Strindemon Yo creo que lo más difícil no es tanto esto Sino esta parte de acá que tengo que subir y bajar Es como que a mí lo que más lo que más me dificulta Y luego estas dobles Bueno, a ver si me sale la primera No, no me sale no. Bueno, vamos a poner una starpos acá en, la, en el portal ese doble porque es medio raro lo que, tenemos que pasar, lo que tenemos que hacer acá Yo creo que esto está un poco asimétrico O algo así, yo lo siento así un poco asimétrico Quizás no lo es, pero, pero bueno Que esta es la última parte difícil del nivel Prácticamente no A ver, puedo perder después Pero eh, Como que pasar este pincho Ya, ya es, no es, no es un GG Pero es casi un GG Porque no hay otra parte muy jodida en el nivel Vamos a intentar pasarlo A ver si podemos bueno, eh, eh, y se, se olvidó ponerme en la nave Muy bien, no pasa nada A ver A ver Y luego tenemos esta subida Que también me puede cagar bastante De hecho yo creo que, sí La última parte difícil no es tanto esto Sino la subida de esa final Que me he me olvidado de esa subida Y luego, este wave, este wave Este wave es bastante Es bastante fácil Es bastante fácil este wave Al lado del nivel Este wave es como, no sé Es como el de blast processing Más o menos Ahora, ahora voy a quedar mal porque no lo voy a hacer a la primera Pero vamos a tratar de desde acá hasta el 100 Aunque igual yo ya hice un 63-100 Es decir, desde esta nave de acá ya hice hasta el 100 Pero bueno Vamos a tratar de desde este wave al final Que es bastante fácil, la verdad Hay que engancharlo bien y listo Como ven Al lado del wave del principio Esto es, esto es una pavada Porque es que no hay lugar, no hay, no hay tantos lugares estrechos como, como, como eso prácticamente a ver. Tengo que engancharlo, eso sí que es lo difícil Enganchar eso sí que es difícil, pero Una vez que ya lo enganchaste Listo Luego acá hay una moneda que es un poco rara Que tengo que darle tarde a esas orbes Y acá te ponen un strike flame final que me puede pasar eso? <risa> y voy a gritar, ¿saben cómo me voy a gritar? Porque antes el nivel terminaba O sea, no terminaba, pero No, no estaba ese flame final y, y el nivel prácticamente terminaba en el wave pero agregaron eso Bueno, ahora no De hecho, esa actualización que estoy hablando fue hace varios años Pero bueno, no pasa nada uh. ¿Pasar por acá? Listo Y acá se termina el nivel Acá se pone los créditos y, y el nivel termina Yo hice una práctica hace poco Y eh, e hice unos 100 intentos más o menos La práctica que puse en el video fue 81 Y acá me hice unos 100 más o menos Pero bueno Luego de haber analizado el gameplay vamos, Les voy a mostrar Unos progresos que ya hice Y nada Los dejo con eso Ok, hice bastante 18.59 hice A ver Hice todo esto Ok Ok, hice de acá Hasta Hasta Acá, acá perdí Bueno Bueno Nada mal, nada mal, nada mal. Vamos a hacer ahora este vamos a hacer ahora desde acá, vamos a tratar de hacer hasta, acá hasta el fin, hasta el final, a ver, a ver si me sale. Que es desde el 63. Que bueno, en realidad es hasta el 90% porque el nivel termina ahí. Uf, ok. ¡Uf! Uh, ¡Ok! Bien, bien, bien, bien, bien, bien. 63-100. Esta madre. Espera, espera, espera, espera, espera, espera. Bueno. Si unimos esas dos partes, me hubiese hecho desde un 18 hasta el 100. Y tengo que decir que, aunque ahora me haya costado 87 intentos. En la práctica que subí antes lo hice bueno hice la primera parte de la primera y la otra parte me costó con unos tres intentos así que nada mal nada mal ahí va ay ¡Oh, al fin qué pesado ese wave de mierda acá ya lo tienen Ay, el fin es eh, este wave. Qué, qué, qué difícil, qué difícil, la verdad. Voy a tener que hacerlo otra vez, obviamente, pero no lo voy a grabar porque es que ya, ya, ya está, ya, ya está. Me costó 500 intentos. 500 intentos. 500 intentos de hacer ese wave. 500. No es joda. No es joda. Ahí ven 179 porque es que lo reinicié, pero es que 500 intentos me costó esa mierda, boludo. Suscríbete, suscríbete, suscribite, suscribite, suscribite, suscribite, suscribite, suscribite, suscribite, suscribite, suscribite, suscribite.